La feria artesanal en Loanco con la irreemplazable explicación de los mismos artesanos de estos productos. ¿Es el congrio? El congrio, congrio colorado. El pibre la cholga. La cholga. empanada de horno, de cocina a ¿La puede echar Sí. ¿Y esta la hace usted? Yo, no, yo misma. ¿Y usted, misma la hace? ¿Y usted de quién es Loanco? De, de, de Lo Costa blanca. Sí, Las aquí están las jayas cocidas. Ya. Aquí cruda. Aquí están en natural. Están? Ah. ¿Esta de cuándo están? Estas son de ayer tarde. Ayer tarde. Sí, sí. sí. Ya, Todo es... el marisco de ayer tarde, fresco. todo sacado aquí al frente por aquí? Sí, claro. Todo sacado aquí de la zona. Ya. Todo aquí la calle. Todo fresco. Ya. ¿Y? Acá hay plato preparado. ¿Cómo se llama eso? El mariscal. Mariscal. platito preparado. El ulte ulte tenemos ahí. Bien acá? Sí. sí, son todos preparados acá, todos de la, todos de la zona. No. Ahí está abriendo una jaiba la señora. Eh, hay mariscales, empanadas de marisco, eh, rosquitas, pasteles, mote con huesillo, lo jamás, lo jamás, lo jamás. todas yeah. cosas típicas de acá de la, de la zona. Yeah. ¿Y esto, esto es una forma especial de servirse en así? Eh, son posellitos más chicos, es ah, eh, por el precio eh, Todos llevan lo mismo, que es ulte, eh, cholga, piure y encima se le pone un poquito de cebolla, el cilantro y el aliño Pero todo es mariscal Todo es mariscal, mariscal claro mariscal. Sí, mariscal. Todo es mariscal la, Estos son los merengues de hojita Tengo pan dulce de la zona que lo hace acá Se hace acá Sí, todo se hace acá La rosca, dulce Yo voy a sacar pibre Esta es la peña Ahí se saca el fibre, se le abre al lado de arriba. ¿A usted sabe dónde va la cosa ya? Claro. Y ahí se, se empieza a sacar. Ya. Ahí salió el pibre. aquí. Esta roca tiene por lo menos sus 20 ojos de fibre. Son un poco duros. ¿Pero qué le vamos a hacer? Se prepara con cholga, con... Con yeah. chorito, con yeah. ulte, yeah. todas esas cosas se junta todo. Y eso se llama birraña. ¿Cómo? Birraña. Birraña. Birraña. birraña. birraña. Aquí lo conocen más por el mariscal. Yeah. ¿Y estos platos se llama mariscales? Esos son mariscales. Mariscales. Sí. ¿Esa conchita eh, también es una forma de servirse? Claro. Eso es para el público, para que le guste. individual, ya. Yeah. Sí eso ya están a la venta. No están a la venta? Sí. sí. Ahora le vamos a servir un, un ponche de riso. Este ponche consiste en pisco. pisco. Pisco. Tiene cacao tiene huevito y tiene leche condensada. Ah, y lo más importante, por supuesto, el erizo. Yeah. El erizo, se saca la lengüita de erizo sí. y todo se pasa por el, por la juguera. Se lo recomienda, como le digo, a los varones y sobre todo a los abuelitos. Ah ya, yeah. <risa> el viagra <viejo> chileno. Exactamente. <risa> Tenemos este mariscal, yeah. ya que tiene cholga, tiene piebre, tiene ulte, tiene lapa y unos poquitos de lo. Yeah. Ya, ¿Y esto qué? Es, este de Corvina, ya, Ceviche. Ceviche de Corvina, yeah. este nosotros lo hacemos de con cebollita, con cilantro, se deja preparado en la noche con el limón, porque este va cocido solamente con limón, ¿ya? Yeah. y en la mañana para traerlo le pusimos la cebollita y le pusimos del cilantro. Yeah. ¿Qué está tomando ahora? Un Ponche Sí. dicen que es bueno? ¿Para qué es bueno eso? Este para, para la noche cuando sí. duerme, bueno, que la señora no pasa bueno, frío. Esto lea? Claro. <risa> <risa> <risa> ¿Queso? ¿Y estos quesos también son hechos aquí en la zona? Sí, sí, aquí también. Lo han, sí, no, son de Pawil. ¿De Pawil. Sí, de, no, es de Pawil. Sí, Cabrita. Sí. ¿Y usted de dónde es? De aquí de Loanco. Lo sí. Ah. Lo sí, de la capilla de Loanco. la capilla de Loanco. Sí. Muchas gracias. Ya. Rosca. ¿No tengo un cuecillo? Sí. Este asisto, que no, ¿Cómo se llaman los dulces eso? Rosca. rosca. Rosca. Rosca. ¿Y eso, y eso lo, lo hacen por acá? ¿Lo hacen ustedes? Eh, sí, ella mismo la lo hace. Sí,